Hola a todos, les tengo una buena noticia en relación al manifiesto que surgió del pasado octavo Congreso realizado en la ciudad de Pereira. En este Congreso tuvimos la participación de personas sordas de todo el país, donde los participantes dieron sus comentarios, propuestas, dudas, inquietudes, opiniones y debates sobre las temáticas planteadas. Toda esta información fue recogida en un documento que es el manifiesto. Entendiendo las barreras que el español escrito puede generar, nos dimos a la tarea de realizar una interpretación con la figura de intérprete sordo. Es válido aclarar que no es una traducción exacta del texto, sino que, para poder agilizar el proceso, los intérpretes sordos se acercaron al texto y realizaron el trabajo esto con el fin de que las personas sordas de Colombia tengan una comprensión general del documento y les aporte a su incidencia ante entidades del gobierno y demás instancias, además porque estamos a puertas de cambio de gobernaciones y alcaldes, por lo que es de suma importancia que se tengan dichos conocimientos y se continúe con la incidencia en relación a la comunidad sorda y los derechos humanos. El link que está en la descripción de esta publicación te enviará a los videos interpretados del manifiesto. Puedes ingresar desde allí. Por último, FENASCOL seguirá trabajando en otras publicaciones, realizando materiales didácticos, pedagógicos, con metodologías que aporten a la explicación y profundización de este manifiesto. ¡Nos vemos!